hemos tenido un año muy difícil. Muchas personas no podrán abrazar a sus familias. A muchos nos ha tocado muy de cerca esta pandemia, pero en fechas tan importantes, no quiero dejar de entregar un mensaje de esperanza, unidad y mis deseos para el año 2021. Para que nuestros abuelos se sientan queridos y acompañados a pesar de la distancia. Para la zona de sacrificio, como Quintero, Puchuncabí, Coronel, Huasco, Mejillones, Tocopilla y tantas otras invisibles para el Estado, por fin tengan un respiro. Espero que asumamos que los niños del Sename también son nuestros hijos, que respetemos y reconozcamos a nuestros pueblos originarios. Espero que este 2021 todas las mujeres puedan salir y volver a sus casas sin miedo o inseguridad por violencia de género. Sin olvidar que no están todas, y faltan muchas. También toda mi solidaridad y buenos deseos con todas esas familias que tienen un puesto vacío en su mesa, porque perdieron familiares que salieron a luchar por un futuro mejor y fueron apagados violentamente. Espero que esas familias tengan justicia, reparación y esperanza. Recuerden que nuestras acciones individuales son el destino para muchos. Usa mascarilla, y mantener la distancia, pero a pesar de todo, estar más juntos que nunca, por el Chile que todos queremos, un Chile más unido.